Y el placer de poder charlar con José Luis Félix Chislavert, arquero y hombre de una trayectoria espectacular que está viniendo para Montevideo en estas horas para participar del día del hincha Urinegro. Peñarol lo sigue recordando a José Luis por esa relación pero también por el respeto que chilever una vez que siguió su carrera, su vida, se retiró del fútbol, ese cariño que siempre chilever le siguió demostrando al hincha de Peñarola. A veces los pasajes cortos pueden ser intensos y ese cariño y ese sentimiento se mantiene. ¿Cómo anda José Luis? Gracias por estar. ¿Y qué sentís esto de volver a Uruguay por algunas horas? Hola, buen día. Es un placer estar contigo, con tu gente. Y es un privilegio, o sea, eh, es un honor. Poder disfrutar con todos los hinchas de Peñarol, con los dirigentes, eh, sin lugar a dudas eh, uno recuerda un momentos maravillosos que, que he pasado, esos seis meses excelentes en el cual salimos campeones con, con mis compañeros, que solamente tengo palabras de maravillosos y con un equipo de, no me voy a cansar de repetirlo, de, de un equipo ganador, con coraje, con personalidad, como tuvo el equipo de 2000, 2000 pesos. Eh, José Luis, ¿quién te invitó? ¿Te llamó el presidente Barrera? ¿Cómo se inició esto de poder acompañar a Peñarol en un día tan especial? Sí, siempre eh, mi vida está ligado con Peñarol también. Por, por repetir, yo soy una persona muy agradecida por la manera que me han tratado ahí en Uruguay y la relación con la familia Damián. Y, y yo siempre digo, a veces en la vida uno sueña cosas y a veces sucede y a veces no, pero yo me di el lujo de, de conocer, eh, para mí, para mí es el mejor empresario de fútbol, o sea, presidente de fútbol, eh, como Damiani, padre, y después tuve el honor también de conocerlo a Juan Pedro Damiani, eh, yo soy, como te dije, una persona agradecida, eh, Patricia Damiani fuera que viajó a Buenos Aires... ...para poder cerrar el contrato conmigo... ...por el vínculo con Peñarol... ...y soy muy agradecido a la familia Damiani... ...porque gracias a ellos... Eh, ...realmente tenemos esa relación única... Con, ...con Peñarol... ...y ellos hicieron un esfuerzo terrible... ...para que yo fuese a Uruguay... ...se concretó y bueno... ...logramos cosas muy importantes para, para el club... Eh, ...la historia de Peñarol es muy rica... ...y pertenecer eh, por lo menos un pequeño espacio dentro eh, del corazón de los hinchas de Peñarol, para mí eh, es un honor, un privilegio, una institución con tanta historia, y, y haber ido seis meses, lograr el campeonato, como te dije con mis compañeros, eh, fue un lujo, y ahora volver a reencontrarme con ellos es, es maravilloso. O sea, el cariño de los hinchas de Peñarol hacia mi persona como yo también hacia ellos, es infinito, o sea, no tiene precio, no tiene valor, es, es lo máximo. Es fuerte lo que decís eh, de, del tema Damián y porque vos tuviste una trayectoria muy amplia en el fútbol estuviste muchos años en el fútbol argentino pero también eh, en diferentes partes vinculado a la selección de Paraguay has conocido muchos presidentes ¿Qué es lo que le destacaba al contador Damián y para que me digas fue de lo mejor que tuve? ¿Qué era lo que te seducía de Damián y Padre? Y por lo menos eh, la visión de, del fútbol, la sinceridad eh me convocaba en su oficina eh, y cuando no teníamos entrenamiento por la mañana pues iba y tomaba café charlábamos tomaba, tenía muchas anécdotas de vida obviamente pero en su preocupación era que tenía rosa campeón que tenía que eh, cortar el quinquenio que por ahí tenía la posibilidad nacional eh, o sea, y sabía todo de cada uno de los jugadores como estábamos eh, preocuparse por, por los jugadores, saber en qué nivel se encuentran, si cada uno puede dar más, y, y a veces eh, ustedes saben de que muchos son presidentes eh, por ahí no lo siguen muy a fondo eh, el trabajo que uno hace, el trabajo de los jugadores internamente, porque confía, se desliga, pero él quería saber todo, él se metía en lo más mínimo, se preocupaba para que no le faltase nada al jugadores, eh, eh, fue maravilloso conocerlo, ¿no?, en vida. Y, y hoy nos trae eh, este día tan especial con los hinchas aurinegros y, y, y realmente el presidente eh, me ha convocado, y yo en mi lugar, el presidente me manifestó esa posibilidad, y dije que sí, me encantaría poder participar en el primer día del hincha primero mm -hmm. Eh, te, te seduce entrar al campeón del siglo. Eh, ¿Tuviste la, la posibilidad de, de, de conocer el estadio o es la primera vez que venís al, al estadio de Peñarol? No estuve con Juan Pedro Damián y recorriendo las instalaciones ahí eh, conocí, conocí todo el vestuario, el campo de juego todo es maravilloso uh -huh. el campeón del siglo. Eh, pero realmente va a ser maravilloso. La, la invitación que me ha hecho el presidente, eh, yo digo que a veces, uno como te dije al principio, uno sueña eh, tener esa posibilidad y no se concreta, hoy se concreta estar otra vez de nuevo en el campeón del siglo con todos los hinchas saurineros, eh, es maravilloso, ojalá que me pueda reencontrar con los viejos amigos, porque Peñarol es tan rico que tiene tantos ídolos, tiene leyendas vivientes que, que en definitiva eso lo potencia mucho más. Claro. José Luis, de aquel plantel del 2003, más allá de que el técnico era aguirre ¿con quién tuviste por lo menos más relación con el paso de los años? Porque cuando uno se retira, cada uno sigue con su vida, uno en Paraguay viviendo, otro de repente acá en Montevideo, algunos en el interior, otros, uno les pierde el rastro. ¿Te quedaste con alguno en línea directa que por lo menos una vez cada tres meses se mandan algún mensaje? Y el fútbol, como bien lo dijiste, a veces es muy difícil tener una... Sino, eh, una amistad muy profunda, pero bueno, existe afinidad, eh, muchas veces nos encontramos en, en eventos así, de, deportivos, eh, pero generalmente de, de convocarse y hablar por teléfono o mandar mensajes por WhatsApp, eh, yo trato de, los mensajes los envío directamente en vía Twitter. Y, y realmente lo que hablo más, eh, yo también como te dije, soy un agradecido, en este caso. Eh, y me ayudó mucho también, eh, Eduardo Pereira, Ajá. Eduardo Pereira, una leyenda viviente que tiene también Piñarol, campeón de todo, de, de la vida, del fútbol, eh, él me ayudó mucho también eh, a mi llegada, en, ahí en Montevideo, me asistió siempre, y reencontrarme con él, hablo con él también por teléfono, o sea, eh, lo importante es que las relaciones en el mundo del fútbol, por ahí el hinchan, eh, el que no piensa que todos somos amigos y muchas veces no, no es así, porque como bien dijiste, cada uno tiene su familia, tiene eh, su costumbre, tiene sus intereses y, y cuando uno se va para su casa se termina el trabajo que uno hace dentro del terreno de en juego. Uh -huh. eh, sin duda, eh, es así, es un poco cruel, pero es así Porque uno comparte planteles todos los días con sí. jugadores Y después los deja de ver, y la vida sigue Y, y de repente estos momentos son de, de, de, de encontrarte con tipos que no ves De repente hace 15, 16 años, que, que estuvieron todos los días contigo eh, 6, 7 meses en forma muy intensa Sí, correcto eh, Por ejemplo hablo por teléfono con Robert Navarro tuve la hermosa oportunidad de jugar con él en, uh -huh. en, en San Lorenzo, en Argentina después eh, te, te, te comento como anécdota, o sea hemos ganado todo también con Vélez y, y hablo más a menudo con Omar Zad, que, que tenía más afinidad todo eso pero de todos esos planteles es muy difícil, el no, no no entiende nada porque uno comparte todos los días pero después cada uno tiene su vida y y realmente con, continúa, cada uno hace lo que le conviene, porque nosotros a veces, el hincha piensa de que todos los futbolistas están bien económicamente, y no es así, y eso te traslado con, con mi lucha con relación a la, la Conmebol, eh, me gustaría que, que la Conmebol sea transparente y que los fondos que recauden vayan a pagar directamente las arcas de los clubes, me encantaría ver el clubes ricos como en Europa, eh, tener estadios lujosos como tiene hoy en día Peñarol eh, en Sudamérica, obviamente no, no existen muchos, entonces eh, lamentablemente muchos compañeros colegas de otros países que están mal económicamente, sería fantástico que, que se haga una lista de cada país todo lo que han jugado por las elecciones de cada de su país eh, que cada federación les ayude a tener una mejor vida pagarle un salario digno pagarle una obra social, yo creo que ayudaría muchísimo y eso es debe estar un legado cosas e... que hoy en día los dirigentes de la Comebol no lo piensan sin embargo parece cada vez estar más lejos eso que vos tenés, esa iniciativa junto con otros ex futbolistas hoy estaba leyendo por ejemplo que Infantino y Domínguez se unen para permanecer en sus cargos y la mayoría de los presidentes de las federaciones le han pedido a Domínguez de que adelante las elecciones y en mayo ser nuevamente reelecto ¿cómo se entiende eso? Es una vergüenza. Es vergüenza lo que pasa en el fútbol, o sea, cómo van a pedir, pues, van a elegir por, a elegir por una unidad para que adelanten las elecciones, aunque cuál es. Y también quieren hacer lo mismo con, con la FIFA, o sea, Quinceantino habla sobre toda la onda corrupción que existe en el Comedulo, habla Quinceantino. tiene como director financiero en la FIFA a una persona nefasta como Ingrid. Realmente este, vos este, los conocés mucho más, ¿no? Y, y a Domínguez ahí en Paraguay también, conociste a su papá y conocés a su hijo Y conocés lo que es este, su gestión de adentro eh, No han cambiado nada, ha sido de, de aquella gestión que uno veía de Leos a esta eh, ¿Es lo mismo vos me decís, es igual? No, yo creo que es peor ¿Peor? Es peor porque, sí, sí, claro porque ustedes saben de que bueno, los árbitros antes eh, por lo menos tenían objetividad, pero hoy en día ustedes ven cómo los árbitros están visitados eh, Muchas veces eh, uno busca decir, buscando transparencia, y, y estos personajes ¿sí? lo que hacen es lucrarse a el fútbol, porque, un ejemplo simple, eh, la Comisión de Ética de la FIFA o de la Comebol, ¿Cómo permite que Marco Polo del Nero, presidente de Brasil, que dice que si sale del territorio brasileño va preso, siga estando en su cargo? Okay. O sea, siga siendo avalado por la FIFA y la Conmebol. Claro. Ahí ya te das cuenta que la corrupción que existe continúa. Uh -huh. eh, José Luis, la otra vez se difundió acá en Uruguay y en toda América eh, tu diferendo con, con Gerardo Peluso y, y lo que fue bueno la resolución de la justicia. No hubo acuerdo con Peluso, no hubo manera de no llegar a una situación judicial y a, y a, y a esto. ¿Cómo lo manejas el tema? ¿Vos realmente te sentiste muy dolido por lo que dijo Gerardo? No, esa situación lo están manejando mis abogados y los abogados de él están logrando. Eh, él busca que se llegue a un acuerdo, pero bueno, son situaciones en las cuales deberá responder él ante la justicia paraguaya, eh, lo manejan mis abogados, estoy muy tranquilo. Uh -huh. Estás tranquilo con ese tema. Bien, ¿qué chance nos ves en el Mundial? Decime algo de Uruguay de cara al Mundial, ¿dónde nos pones a nosotros los uruguayos de cara al Mundial? Sin sí, bueno, es que Uruguay tiene un potencial muy importante, la experiencia de jugar partidos internacionales ya con gente muy preparada, que no, no le asusta esta situación, y, y yo lo pondría entre los primeros lugares, porque Porque no hay una situación que sobresalga por encima del resto. Eh, muchos hablan de Alemania, que va a tener un plantel mixto de jugadores jóvenes con experiencia, después de Brasil, pero Brasil, eh, mismo Roberto Carlos no, no lo pone como candidato. Eh, en, su defensa Brasil no es tan sólida, Siempre se habla de los mismos, pero eh, todo depende de cómo uno empiece el partido. El primer partido es clave, lo importante empezar ganando. Eh, eso te da mucha más confianza yo creo que Uruguay tiene un placer muy rico, una mezcla ideal de juventud con la experiencia. Te llamó la atención el 6 a 1 de Argentina con España, las repercusiones que ha traído, vos consumiste mucho tiempo por jugar en Argentina, eh, lo que es un resultado adverso y, y lo que son las críticas en Argentina, este ¿te, ¿te ha llamado un poco la atención todo este rebote de un 6 a 1 previo mundial? Pese a que en la vida si uno improvisa Te salen malas cosas No se puede improvisar ante Jugadores que están preparados Y mentalizados para ganar la Copa del Mundo O sea, eso fue lo que pasó Más teniendo en cuenta que España La mayoría de sus jugadores son sus clientes y sus clubes y, y se le da esa hermosa oportunidad Para mostrarse siendo titular En España y o sea, en definitiva no, no, no se puede improvisar Ante jugadores de tanta categoría ¿Y, y de Paraguay que nos puedes decir, ¿Cuándo sale de este pozo, saldrá del pozo deportivo no no, no, tiene... no, no no Paraguay no va a salir por mucho tiempo del pozo, no, más que el pozo estamos en un sótano y lo estamos enterrando nosotros mismos uh -huh. porque cada día que pasa y no tener técnico obviamente juega en contra eh, Paraguay tiene que empezar de cero, tiene que formar una selección nueva y el técnico que venga pues eh, aparte de ser técnico debe ser un formador y realmente los dirigentes que conducen la selección paraguaya de fútbol eh, no ven ellos piensan de que después de que termine la Copa del Mundo van a nombrar un técnico pero en ese momento ya después tiene que haber una competencia de Copa América y, y Paraguay no tiene equipo y es una pena y para vos qué característica tendría que tener para vos que vos tenés un candidato a dirigir la selección paraguaya no, habría, vari hay varios técnicos, pero bueno, hay que ver la las ganas que tienen de trabajar, o sea, pero tiene que ir a formar de cero, porque en definitiva desde el arquero hasta el último jugador, el número 11, hoy no hay un equipo del cual decir, o sea, este tiene que estar en el arco, este tiene que ser lateral derecho, el central, el lateral izquierdo, no. todo un equipo nuevo, hay que trabajar muy duro para formar una selección de Paraguay. Eh, ¿Vas a ir al mundial? ¿Vas a trabajar para alguna cadena internacional como se estila o como lo has hecho ya anteriormente? Sí, estoy discutiendo, estamos por cerrar un, el contrato, pero lo importante es que este mundial puede estar lleno de sorpresas. O sea, no es un mundial donde ya se sabía que por ahí todos los equipos son más fuertes que otros. Por ahí en el medio, lo que a muchos le puede llamar la atención, yo le pongo una ficha a bélgica de un equipo que, que está fuerte, que puede llamar la atención y puede ser un, un gran mundial. Mm -hmm. eh, una persona de, de, de tu personalidad, de tu carácter, de, de tus convicciones firmes, porque en el acierto o en el error siempre tomás una postura. Eh, ¿Dónde te gustaría laburar en el fútbol? ¿Dónde es tu lugar en el fútbol de acá en adelante? el fútbol yo creo que más bien tengo eh, la mente puesta para ser un manager, eh. Una institución seria y con mirada al futuro, pero en el fútbol sabes que está todo inventado. O sea, la clave es trabajar bien en las categorías menores, en la formación. Uh -huh. Esa es la clave del éxito para, para el fútbol. Pero no has tenido esa posibilidad de que te, te ofrezcan ser manager de una institución con ese perfil que buscas. No, lo que ocurre es que también hay que aclarar un tema. O sea, no, no tengo tiempo, o sea, tengo una. Eh, destilador en mi país, poco de ganadería, tengo una bodega de vino en Argentina, eh, ahora tengo una, una empresa con publicidad virtual, o sea, tiempo no, no me sobra, esa es la realidad, o sea, por eso tampoco me meto el mundo en foto pará me dijiste una, un, una heladería escuché bien destilería, destilería. Ah, destilería. destilería. Da, da, da, da. una destilería sí. este después me hablaste de una de, de, de, de varios rubros diferentes ¿no? ¿cómo te capacitas para eso José Luis? ¿Te, te pones gente idónea en el tema y vos con tu tu estilo de conducción vas este opinando ¿Cómo? porque no es fácil rubros diferentes no, lo que pasa es que tienes que ser inteligente primero y otra vez de tener personas adecuadas para que puedan manejar eh, en este caso, un ejemplo, una publicidad virtual que, que todo el mundo conoce y que en definitiva ayuda mucho para poder tener eh, la entrada de muchas empresas que por ahí no tienen la posibilidad de estar en la televisión más en los programas en vivos eh, y lo ayudan muchísimo. O sea, la publicidad virtual es lo que se viene, lo que está... Ya, bueno, en mi país todavía no había llegado, bueno, no lo tenemos nosotros. Muy bien. Bueno, ¿viajás ahora en un rato a Montevideo? Sí, llego en realidad llego mañana a la mañana. Ah, llegas mañana, mañana, mañana de mañana, al final vas a llegar mañana de mañana, perfecto. Sí, sí. O sea que mañana sí, sí. mismo para para ir directo de prácticamente del aeropuerto al campeón del siglo y disfrutar del día, ojalá que no llueva porque sí, acá sí, está llovinando. El con toda la gente de, de Peñarral. Sí, sí, sí. Bueno, que disfrutes de estas horas acá en Uruguay. Es ¿eh? Un privilegio siempre charlar contigo y mucho éxito, José Luis. Gracias y eternamente agradecido a todos los... Bueno, desde el presidente de Peñarol hasta todos los hinchas. Eh, el eterno cariño y la admiración de siempre. Y no tengo duda que va a ser una fiesta inolvidable para todos. Muy bien. Un abrazo grande. Gracias, José Luis. Que pase muy bien. Señores, José Luis Félix Silaver, el